Interesante entrevista eh, Cambiando un poquito el giro en este momento del programa Está con nosotros José Luis Marmolejos, Hochi y, y Jimena Pessoa Jimena es chilena, eh, pero ya es radicada aquí en nuestro pueblo, ¿verdad? Sí, eh, hay una actividad muy interesante llamada el ritual de los elementos. Yo me voy a permitir presentarlo a los dos, darles los buenos días, para que ellos nos pongan en contexto de esta actividad que se estará desarrollando aquí en San Francisco de Macorís, en el Club Esperanza, precisamente. Buenos días, Jimena. Buenos días, José Luis. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy buenos días. Muchas gracias. Muy bien. Qué bueno, José Luis. Buenos días. Eh, gracias por la, por la invitación. Este, sí, estamos aquí eh, para invitarle a todo el público de San Francisco de Macorís eh, De esta actividad La actividad se llama Ritual de los Elementos Cuando escuchamos eh, la frase Como que nos transporta un tanto a algo espiritual eh, De las energías, sí, sí. Eh, del ambiente Háblenos un poquito de la actividad en qué va a consistir Y si tenemos las imágenes en la medida en que ellos se explican Para que la gente pueda conectar mejor con lo que nos digan. Sí, bueno, tú captaste bien la, el, el ambiente que queremos generar en esa, en esa actividad, ¿no? Es una actividad de creación de, de Hochi, la verdad. Eh, de él ha nacido, durante años y años él ha estado ahí uh -huh. <ríe> eh, por, eh, por querer eh, generar este tipo de, de performance, porque realmente es una performance, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí, eh, lo que nosotros eh, queremos hacer con esta actividad es precisamente conectarnos, conectarnos a través de los elementos que realmente son los que conforman todo nuestro ser, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver con la espiritualidad, conectarnos con ese ser interior. Eh, eh, le doy la palabra a Hochi para que más o menos eh, ah, explique sí. más... Exacto. Este, Acérgase un poquito, Jocha, el micrófono. La, la exposición, ¿verdad?, es eh, ya se ha convertido, como quien dice, en un colectivo, porque eh, la semilla yo la, co, la compartí, la sembré, ¿verdad? Y entonces fueron surgiendo cuatro lienzos, que es el trabajo así, principal, es de la semilla. Son cuatro lienzos, eh, Tierra, agua, aire y fuego, entonces con una instalación visual, con elementos, piedras y todo eso. Entonces, pero eso, esa es la parte importante de que donde interviene eh, la música, eh, esa conexión de meditación también, eh, y todo fue, fue fluyendo. Es la palabra que yo le, que yo le digo, flu, fluir, todo fue dándose, este, y sí... Es un proyecto que yo tenía días, años, como Simena lo dice, estaba ahí un poco engavetado, entonces lo, lo fui trabajando, fui, eh, casi tuve a tirar la toalla, pero dije no, y hubieron personas que sí me dieron ánimo eh, para, para seguir hacia adelante y ahí vamos, ya, ya mañana eh, es la actividad, entonces. Eh, eh, Jochi, Jimena ajá. vamos a hablar un poquito eh, usted nos narró como el proceso de, de ya que llegan a la parte final uh -huh. de, de, de la actividad mañana martes 23 a las 6 de la tarde en el Club Esperanza hablar de ritual hablar de los elementos, usted mencionó aire, tierra eh, fueron fuego, cuatro. Y agua. fuego y agua <ríe> veo en las imágenes porque por ejemplo, la parte esta de la tierra verdad, las piedras ¿qué se va a observar allá? o sea ¿Qué tipo de conexión habrá? ¿Qué presentación obtendrá la gente que tiene esta cercanía por los aspectos espirituales, esta conexión con, con todo eh, lo de afuera e, e interno? Sí, bueno, eh, la idea es poder eh, hacer una performance que comprende, digamos, tanto la parte visual como la música y la meditación, ¿no? Es un conjunto de, de cosas. Uh -huh. eh, Dentro de toda esta contingencia que nosotros hemos estado viviendo, ¿no? eh, que ha sido un poquito difícil para todos sobrellevar y que se ha prolongado durante tanto tiempo también, eh, yo creo que es importante que podamos hacer este tipo de actividades como gestores culturales también, que queremos eh, poder llevarle a la gente un poco de, bueno, de esperanza, como, como el mismo club, ¿no? Este, y, y tratar de sacar a, a la gente de, de, de esas sensaciones que todavía quedan un poquito así como eh, de miedo, de inseguridad, ¿no? Eh, yo creo que básicamente ese es el, el objetivo. Trabajar la parte espiritual a través de estas exposiciones. Sí, y fortalecernos. Bueno, yo me estoy yendo muy en la profunda, ¿no? <risa> yo entiendo pero, un poquito porque tengo afinidad con esos temas. Exacto, pero la verdad es, ok, dar un, un espectáculo, hacer una actividad en donde la gente pueda eh, empezar a volver a los espacios, ¿no? Eh, para compartir unos con otros, porque al final, bueno... Tal vez sea una, una sorpresa, pero, pero al final queremos hacer, digamos, con la gente que va, una especie de compartir, uh -huh. hacer un brindis, ¿no? Muy natural. Pero esa es la idea, de, de, de ir otra vez eh, eh, saliendo, saliendo, sí. saliendo de nuestro... De, de nuestras eh, del cuevas miedo, del miedo. Claro, del miedo, del miedo, saliendo del miedo y, y poder ir desarrollando este tipo de actividades eh, para Para también que la gente se entretenga, porque al final es una eh, actividad abierta a todo público, ¿me entiendes? Y, y, y aparte de, esa, de este aspecto espiritual está, la, por supuesto, la parte artística. Es Hochi, me gustaría que hable un poquito de las exposiciones que habrán allá y de usted como artista. Bueno, exacto, eh, es una individual, pero que ya se ha convertido en una colectiva, como, como te decía al principio, porque fue una semilla que yo he sembrado, entonces, pero que, que he ido involucrando, tú sabes, amigos, hermanos de artistas de la cultura, eh, el Leonardo Herrera, el Daco, sí. Anton Doe, Julián Ulerio, Julián Pichardo, José Luis Polanco de Teatro, Ida, y muchísimos más que, que van a ir, eh, porque la idea es, aquí en San Francisco pasan pocas cosas. Por sí. no decir que no pasa sí, nada, ¿verdad? Sí, entonces, un punto. entonces, la idea es que también podamos ir eh, uniéndonos, ir integrándonos más eh, eh, los artistas de aquí de San Francisco de Macorís. Para así ir trabajando y creando cosas en, en colectivo. Eh, ahí está ese Club Esperanza, un, un, un espacio maravilloso que se puede utilizar para diversas actividades. Entonces, esa es la idea de, de ritual de los elementos. Eh, un punto interesante es, Jiménez, amigos televidentes, que usted dijo. Eh, sé que es en interés de denostar, pero es cierto que en nuestro pueblo pasan pocas cosas en torno a actividades, recreación y, y este tipo de actividad me parece muy interesante porque conjugan varios elementos que nosotros no estamos acostumbrados a ver realmente. Si sí vemos cierto. exposiciones artísticas, pero ustedes han buscado eh, hacer una combinación de, de algo que, que aquí no se practica mucho. Y sí. que me parece interesantísimo, hay que decirle a la gente que, que vaya a disfrutar eh, un ambiente diferente, sí. arte, el aspecto espiritual del alma, de la las música. energías, la música. <ríe> Jimena, sí, adelante. Sí sí, sí, sí, tal cual como tú lo has dicho. Sí. De repente la, la gente un poquito se... Se extraña, ¿no? Sí. Por eso mismo, porque no son actividades, digamos, ah, como, como comunes. normales, comunes. Pero, pero es una oportunidad, es una oportunidad para como entretenimiento, como actividad diferente, como para, para volver, sí, va a haber música, va a haber arte visual... Va a haber gente, gente teatro, sí gente, gente maravillosa, todos, todos somos parte, como dice Jochi, de, de un colectivo que se está gestando, digamos, estamos conformando un, un grupo bastante grande con gente muy talentosa de esta ciudad. Yo, permítanme decirlo, pero yo soy chilena, pero ya, yo estoy completamente franca. <risa> <risa> Como a Sana, sí, sí, sí, sí. Sí, porque por eso mismo, porque realmente lo que a mí me, me mueve es el, el arte, ¿no? Entonces aquí he podido converger con muchas personas, lo repito, muy talentosas. Y entonces tenemos que hacer cosas, claro. ¿me entiendes? Sí, excelente. Eh, ¿Es abierto es un pago de boleta. Sabemos que el club, eh, o sea, ¿qué hay que generar para poder la, la actividad? ¿Dónde conseguir las boletas y si allá mismo? Bueno, la actividad es totalmente gratis. Ah, muy bien. Eh, se ha pedido, yo he pedido algunos Apoyo. eh, apoyos, pero todavía no han llegado, pero este, el cami <risa> vamos caminando. Entonces, que eso es una de las... De las situaciones que, que tenemos los exacto. artistas, que a veces tenemos algún proyecto eh, y queremos llevarlo bien lejos, pero eh, a veces se hace difícil. Sí. Este, a veces cuando hay ayuda cuando hay uh, apoyo, eh, la cosa puede ir más lejos. Entonces, y, y este proyecto, eh, como, como yo le comentaba a Simena, sería bueno seguirlo expandiendo, seguirlo llevando a diferentes espacios, diferentes lugares… Eh, para, para que la gente lo vea. Excelente. Eh, mañana martes a las 6 de la tarde en el Club Esperanza. Vamos a presentar la imagen para que la gente pueda conectar con lo que José y, y Jimena, pues hemos estado hablando acá de esta interesante entrevista, eh, de esta inter interesante actividad que, que estará mañana. Hablan un poquito de las imágenes. Ahí vemos, vamos a poner la otra, ya la, la presentamos. Ahí vemos eh, unos cuadros pintados a mano, me, me, me, ¿verdad? Sí. sí. Por supuesto. Eh, háblanos un poquito de esto. Ah, ese ya ocho. el proceso de, de, de trabajo, eh, de realización. Entonces, son lienzos eh, donde yo he... Eh, bueno, esos lienzos eh, están en el día, están en la noche. Eh, yo le hago los rituales a ellos también. <risa> es eh, algo bien mágico. Sí. este, Algo bien interesante que ha ido surgiendo. Este, y vamos a esperar que, que la gente vaya mañana para que disfrute de, sí, que de, este, de este trabajo, de este ritual, porque es un ritual. este De hecho, eh, yo cada noche dejo que la luna le den a los cuadros y en el día que el sol le dé también. Es decir, si son de las cosas que a uno eh, le llegan, tú sabes, como artista, porque imagínate... Es así. Sí, sí, José. Realmente eh, la gente tal vez lo escuche y dirá, pero bueno, ¿y qué es esto? Realmente en lo particular eh, valoro y, y, y me parece muy importante este tipo de, de presentaciones, de, de presentar otros aspectos del arte, de lo que es la vida, o sea, no solo es el día a día, la rapidez, el trabajo, eh, la, las redes, el internet, hay, hay otros elementos de la vida que nosotros dejamos de lado A veces sencillamente no conocemos, un asunto cultural también sí. eh, Son sectores eh, un poco limitados o muy mínimos los que trabajan estos aspectos Del alma, de la ambientación y todo lo demás Y por eso lo quiero destacar mucho acá en el programa Me gustaría, Jimena, eh, unas palabras finales en torno a la actividad y, y al propio tema y de usted, Joshi, para entonces eh, ir finalizando, muy bien. No, felices estamos de poder tener este recibimiento y esta apertura, ¿no? A lo nuevo, a lo sí. distinto. Sí. <risa> eh, así es que personalmente los espero mañana a las seis de la tarde para que compartamos este ritual, este ritual espiritual en donde vamos a conectar todos los elementos que conforman nuestro ser para encender nuestra llama interna y de ahí hacia afuera expandirla hacia todos nosotros. Jochi. <ríe> <Wow>, excelente. <ríe> Tierra huye, agua e u, aire, fuego que quema. Ritual de los elementos. Están todos invitados. Mañana en el Club Esperanza, 6 de la tarde. Excelente. De mi parte también la invitación a todos los amigos televidentes a participar de esta actividad que conjuga varios elementos y muy interesante.